En este episodio contamos con Gatera Studio, creadores de Antro, videojuego que forma parte de la iniciativa PlayStation Talents. Se trata de una aventura que mezcla puzzles, plataformas y música con la cultura popular urbana. Para hablarnos del juego están hoy con nosotros Norman Bennett y Paul Ferrando, codirectores de Gatera Studio. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Encantado de estar por aquí. Para empezar, contadnos eh, el tema de la música en el videojuego. ¿qué relevancia puede llegar a tener? Porque sí que hemos visto en, en trailers y demás que le habéis dado bastante importancia a eso, digamos que se llega a calificar de aventura musical. Norman, por ejemplo, eh, cuéntame. Pues la música es, es todo, dijéramos. No, no es todo, pero sí que es la base, es el pilar en el que nos centramos, porque, bueno, el punto diferencial son los niveles musicales que tenemos y parten de, bueno, como dice el nivel, nivel musical... Eh, que sería más estilo Rayman Legends. Entonces, pues esos niveles mmm, donde todo va con ritmo de la música, eh, de una música urbana, como bien has, has dicho, eh, pues, pues eso es bastante un pilar de, del juego en sí. Paul, ¿de dónde sale la idea de crear esta iniciativa? ¿no? Este, este juego, digamos, tan. que tiene tanta influencia la música en él. Porque no todo el mundo lo aplica. Bueno, um... Bueno, a mí, a Norman especialmente, en realidad nos gusta mucho el mundo de la cultura urbana y el hip hop y al final pues echábamos de, de menos pues un juego que, que un poco pues lo aprovechara o, o trabajara con, con estos elementos y, y la idea salía de ahí, de decir, hostia, no hay un juego que le saque provecho al hip hop o llámalo cultura urbana y, y en eso nos queríamos basar, de hecho... La idea de... O sea, nos inspiramos en Rayman Legends, en los niveles musicales, porque al final buscábamos la forma de, de eso, de intentar sacarle el máximo partido al, a, a la música urbana. ¿Por qué música urbana, estilo hip-hop y no, yo qué sé, vamos a ponerle cualquier otro género? Pues no Bueno, que... tampoco... No, no, yo iba a decir que tampoco es solo hip-hop. Pero pero bueno, sí que creemos que es de... O sea, como puedes encontrar juegos musicales que usan el pop o el rock o dance, pues no encontrábamos uno que, que fuera basado en hip hop. Bueno, haciendo un poco de investigación, descubrimos Parapa de Rapper, que, que me flipó, la verdad. Pero bueno, ya es algo antiguo y un representante más actual no lo encontramos. Eh, Norman, dime, el tema de que... Eh le deis tanta relevancia a la música en el juego, ¿también incluye música adaptativa? Sí, sí, sí. Eh, es bastante la idea también de lo, que, de lo que nace. Para ello pues usamos FMOD eh, y sí, sí, la música, en principio, eh, en cierta medida, porque también es complicado mm, en niveles, o sea, con vocales y con todo el conjunto cómo se construye, pero, pero sí, sí, es la idea de que se adapte totalmente a cómo el jugador va, va desarrollándose durante el nivel. ¿Cómo queréis, digamos, transmitir las sensaciones al jugador mediante la música en este juego? ¿Cómo queremos transmitir? O sea, bueno, queremos que sea una experiencia, es decir, los niveles musicales, como por ejemplo son, o sea, hay dos tipos de niveles. Los niveles de exploración, que serían mmm, ligeritos, donde va eh, tranquilamente y la música no tiene tantísima importancia, sino es más la narrativa. Y después hay los niveles musicales en los que no puede dejar de correr y ahí es donde aprovechamos para, para eso, para hacer que todo vaya al ritmo, tanto las acciones del jugador como las propias del, del entorno, todo vaya al, al ritmo de la música. Entonces lo que queremos es que sea una experiencia satisfactoria, que veas que todo sea, que diga, va al ritmo y, y que el conjunto en sí sea una experiencia audiovisual. Que, sí, igual un poco como un videoclip, ¿no? Podríamos decir sí. Un videoclip un poco interactivo, sí, que dijéramos, mm. eh, que el target no es hacer un nivel megachungo que digas, wow mmm, Tengo que hacer 25.000 eh, intentos para pasármelo, básicamente, porque encima con vocales mmm, se puede hacer mmm, muy repetitivo, es hacer un, un nivel que está claro que va subiendo la dificultad, pero asequible, pero eh, lo que queremos es que sea asequible, pero satisfactorio para el jugador cuando lo está jugando el conjunto de todo, con la música. Eh, Paul, ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego? Buena pregunta. Eh, a ver, la idea nació... Eh, Agosto de 2020, ¿verdad? En... Agosto de 2020, yo diría. Empezamos un poco a ponernos manos a la obra en septiembre de 2020, pero que en ese momento éramos yo y Norman y un par más. Luego, digamos que empezamos en serio en diciembre de 2020, y ya pues todo 2021 ya ha sido bastante a saco ya con el equipo más grande también. ¿Qué experiencia tenéis vosotros en, en el tema de hacer videojuegos? Hemos ido juntos a, a la universidad y bueno, ahí ya cada año era sacar un juego, los primeros pues más apurados. Pero luego al, al salir pues yo hice un pequeño proyecto que, que tengo ahí a medias. Y nada, y, y con Norman, o sea, este es el primer gran proyecto al que nos enfrentamos Igual lo más parecido fue al, al último año de, de carrera Que teníamos que hacer un juego toda la clase Eso también fue bastante loco pero, pero bueno, ese es el resumen Hay muchos estudios que habitualmente eh, suelen salir Supongo que ya lo sabréis por el tema de que estáis en la iniciativa de PlayStation Talents Que suele ser el proyecto que han hecho es a fin de cuentas su TFG Su trabajo de fin de grado Norman, ¿es el caso que vuestra idea salió de ahí? Sí, sí, sí, totalmente. Salió de ahí y a partir de, de eso, pues, pues cuando... Porque en teoría lo entregábamos en junio de este año pasado, eh, pero claro, pues en diciembre de 2020 pues lo vimos y dijimos, pues ya que estamos haciendo esto y teníamos un buen equipo, ¿por qué no presentarnos a la iniciativa de, de PlayStation? Y así fue, como has dicho tú, pues la gran mayoría vienen de TFG. Eh, ¿Qué... A ver, a, ver cómo, a ver cómo planteo esta pregunta. Eh, como tal, bueno, primero vamos a hacer un poco de, de retrospectiva. ¿Quiénes componéis el estudio? Mm, eso, bueno, eh, lo, somos... Eh, hay mucha gente porque, claro, al fin y al cabo, o sea, intentamos que la gran mayoría, está, de, está claro, pues que eh, si hay algo en Internet que ya está hecho, como podría ser alguna... Algún asset para algo de código o lo que, algo que nos facilite un poco la vida, pues lo vamos a usar o comprar si, si hace falta. Pero casi todo de, del proyecto, las, los grandes pilares, el audio, el arte, el diseño, sí, todo. Yo diría que a nivel artístico todo, ¿no? Sí, sí, sí, excepto a lo mejor alguna ayudita para la postproducción o para la propia iluminación. Pero, pero bueno, tenemos gente en un departamento de audio con dos productores de música para la, las canciones y para el propio Sound Design. Tenemos luego un departamento de 2D, ya tanto como concept artist, eh, ilustrador y en motion graphics y todo el diseño gráfico. Tenemos también un equipo de 3D, equipo de animación, eh, luego equipo de diseño, narrativa programación, marketing es un poco, y además de todo esto después hay el añadido que son los propios artistas que cantan en el juego que van un poco, pues bueno, son colaboradores externos, que dijéramos, pero bueno súmale todo lo que he ido diciendo y, y imagínate cuánta gente es cortos nos <risa> quedáis en todo ese personal no, no, no entonces, justo esto así me ayuda a la siguiente pregunta, que es, ¿qué tipo de colaboración tenéis entre los entre los diferentes cargos y sectores? Es decir, eh, ¿sois todos de aquí? Eh, ¿Tenéis gente con la que tenéis que compatibilizar horarios porque son de otros países? ¿O cómo va? Mm, son todos de aquí. Sí que es verdad que teníamos, aunque o sea de aquí, pero hay gente que sí que estaba viviendo. En su momento teníamos a un chico que nos llevaba eh, las redes y que de hecho también canta en el juego eh, que, que vivía en Londres, pero bueno. Una hora de, de, de diferencia, así que, o sea, bueno, de aquí sí, tenemos a gente, no, no trabajamos en remoto porque con todo el tema del COVID y todo ha sido complicado el tema de oficinas y esto hasta hace bien poco, esta semana de hecho. Y, y bueno, pues en remoto, vía Discord, eh, con muchas reuniones y, y gestionando como se puede un poco, eh, Paul. Volviendo un poco al juego, que justo se me ha pasado esto de preguntaros. ¿Qué trama eh, trata el juego? ¿Qué historia tenemos detrás? ¿Qué lore hay? Vale, eh, bueno, al final el juego está ambientado en el futuro. Pensamos un futuro postapocalíptico, digamos, eh, por lo que sea, la humanidad se va un poco a la mierda y, y todo el mundo se ve forzado en vivir en ciudades subterráneas porque la superficie queda inhabitable. Entonces, la ciudad de Antro eh, tiene tres distritos. Nuestro protagonista, nuestro protagonista está en el distrito más pobre, el de más abajo, y le dan un paquete que tiene que entregar en, en el, al distrito superior, donde viven pues, los ricos, entre comillas. Y bueno, eh, para conseguir su misión de llegar el paquete, pues, se va dando cuenta de que detrás del paquete este pues, hay toda una trama, un poco una revolución, que se va desencadenando a medida que va recorriendo la ciudad. Así, sin hacer mucho spoiler, creo no, que sí, sí. está bien. Está está bien. bien. ¿No sé si me dejo algo, Norman? No, no, creo que ha ido perfecto. Respecto a PlayStation Talents, que justo nos comentabais antes, eh, me habías comentado tú, Norman, que obviamente pues, el beneficio es notable, habéis decidido presentaros y, y habéis entrado al, al proyecto. ¿Qué ha supuesto para vosotros entrar a PlayStation Talents? Bueno, fue un proceso también, o sea, al fin y al cabo, pues, dices, ahora ya no estoy haciendo un trabajo de fin, o sea, sí, es un trabajo de fin de grado, aún se tiene que acabar, pero ya es algo profesional, que dijéramos, ahí, mmm, que menos que PlayStation detrás, que, que avala un poco lo que tú haces, y sobre todo es para como aval de decir, vale, esto va, se va a convertir en un proyecto serio y ya no podemos estar eh, yendo, pues, o sea, con la seriedad de trabajar constantemente y, y bueno esto es básicamente lo que sobre todo ha supuesto Playstation, el tema del de cambio de chip en sí para, para el proyecto eh, Paul, aparte del tema de coronavirus que justo comentabais eh, por, por todo el tema de las reuniones presenciales, la dificultad que suponían y demás, aparte de ese tema que también, ¿qué dificultades habéis encontrado? ¿Qué obstáculos habéis encontrado en el desarrollo del juego? Bueno a ver, déjame, déjame pensar ahí, uh, intento hacer un resumen. A ver, yo diría que un poco lo que le debe pasar a muchísima gente es que es muy difícil planificar un juego cuando, o sea, cuando aún no, no has empezado, y más si es el primer juego grande, entre comillas, que vas a hacer. Es dificilísimo eh, hacer un plan que funcione. Mucho mejor tener un plan mal hecho que no tener ningún plan, pero quiero decir nos costó mucho eh, ver hasta dónde podíamos llegar, eh, hasta dónde no y un poco encontrar el equilibrio en el sentido, porque claro al final tampoco si no llegas y, y ya ves que estás haciendo todo lo que puedes y igualmente no llegas al plan de producción, pues pues tienes que tienes que hacer cosas, tienes que pues adaptarlo o ver qué está fallando. Yo creo que así en términos generales es o sea, nuestro, la raíz de todos nuestros problemas es que en, en el principio, pues pues bueno, un poco por ignorancia tampoco… Igual planeamos algo un poco demasiado difícil. Ahora pues estamos acarreando, pero, pero claro, en su momento no sabíamos dónde nos metíamos. ¿Y qué tipo de problema puede haber supuesto, que a lo mejor no ha supuesto ninguno, el hecho de tener un equipo tan grande a la hora de coordinar gente? Esta... Bueno… Dale, dale. Sí, no, es, es realmente Norman es el que más sufre con esto. Respondo yo, que me la dejas a mí dale, dale. Sí, sí, picadita. Bueno, a ver, al fin y al cabo es lo que pasa siempre. Cuando más gente metes en el equipo, eh, más comunicación tiene que haber. Pueden sacar más faena, pero es menos ágil, que dijéramos. Entonces, pues bueno, yo en gran parte me he comido una cantidad de ingesta de, de reuniones. Eh, bueno, y bueno, me sigo comiendo una cantidad de ingesta de reuniones, pero es lo que tiene, al fin y al cabo, al no tener soporte financiero, mmm, si no puedes tener a una persona eh, que te hace 40 horas, pues tienes a tres personas que te hacen 15 y que más o menos se equilibra, pero, pero claro, la, lo que es el, la comunicación y todo mmm, es, es duro y es lo que te he dicho, miles de reuniones e intentar estar al máximo en contacto para saber eh, en cada momento qué está haciendo cada uno del equipo. Entiendo entonces que tú puedes coger un poco el rol de coordinador general, que se diga. Sí, sí, sí, un poco. <risas> eh, Paul, de cara a futuro, venga, ahora ya sí me voy a meter un poquito en barrizal. Eh, ¿Qué tenéis pensado de cara al lanzamiento? Fechas, metas um, y demás. Bueno, o sea, no sé si acabo de de entender cuándo es, tenemos planeado de lanzamiento el lanzamiento, ¿no? Sí, ¿no? Lo, que, lo que es queda de desarrollo y, y el tema de lanzamiento. Es decir, eh, yo qué sé, betas que tengáis pensados, eh, demos, por poner un ejemplo, fecha de lanzamiento, demás... ¿Qué, qué me puedes contar? Que esa es la otra. <risa> bueno, la fecha de lanzamiento la tenemos que terminar de cerrar. Eh, aún nos queda y, no sé, en el mejor de los casos sería al final de este año, y si no ya a principios del año siguiente. Lo que sí que queremos sacar una demo para, como mínimo, para prensa eh, este año, no, no sé, yo diría en verano, un poco, más o menos en verano, ¿no? ¿Norman? antes, antes, en marzo, sí, abril. Un poco tengo... antes. Sí, sí, sí. Pues esa es la idea. Luego lo que también queremos estudiar es, bueno, nos gustaría muchísimo hacer un, un vinilo con la banda sonora, ya que es algo que nos curramos mucho, pues intentar sacarle un poco de partido en ese en ese sentido. Y bueno, y lo que también nos encantaría para el lanzamiento, pero ya es un poco una ilusión, es hacer una, una gira de conciertos, nos haría súper felices, pero bueno, eso ojalá lo podamos montar. Me encanta porque es el hecho de que eh, cada estudio tiene cosas diferentes. Hablábamos hace poco con, con One Last Breath, eh, que supongo que los conoceréis, del tema de PlayStation sí. Talent, que querían en el día de lanzamiento y demás eh, hacer una campaña pues eso, a favor de la ecología y demás. Con, con alguna organización. Vosotros queréis hacer una gira, entonces es como que me gusta porque el tema de los indies cada uno tiene su propia idea y son completamente diferentes, pero al mismo tiempo son completamente innovadoras entre ellas. O sea, no hemos visto a, yo que sé, cualquier otro juego que tenga relevancia en el tema de música hacer este tipo de cosas. Y pues queda muy bien, me gusta mucho, de verdad. Ojalá podamos hacerlo, la verdad es que nos encantaría. Eh, además de... Pregunto, porque a lo mejor tenéis algún... ¿Futuro lanzamiento? ¿Futuro desarrollo? ¿Cosa pensada? ¿O estáis Ay, exclusivamente? Tenemos claro que queremos... O sea, nos gusta mucho como el equipo y la gente con, lo que, con la que trabajamos y en ese sentido nos gustaría seguir trabajando juntos, lo que aún es muy pronto para... para tener claro cuál será el siguiente proyecto. Norman, decías tú. Bueno, sí, que se están estudiando... Estamos estudiando futuros proyectos. Nada, estamos empezando pues a rascar de aquí y de ahí, a ver para dónde tiraríamos, pero no hay nada cerrado aún. Eh, ahora la prioridad pues sobre todo es encontrar pues un publisher para antro y acabar de o sea, desarrollar, porque nos es que estamos como un poco en la fase final de desarrollo que dijéramos, eh, para acabar de dejarlo pues realmente pulido, que la diferencia entre un juego bien pulido y un juego a medio acabar mmm, es mucho. Entonces es un poco lo que con lo que estamos. Pues para terminar, os dejo que elijáis uno de los dos, eh, el, el, el que queráis de los dos, para que vendáis vuestro juego al público. Tenéis un minuto, el minuto de oro. Tía. A ti, Norman, que tienes más táctica. Bueno, pues, pues nada, o sea, eh, ¿cuántos juegos habéis jugado con, con música urbana, con una música totalmente adaptativa y además que es una, una representación total de la cultura urbana? En el mundo de los videojuegos eh, Actualmente creo que Podemos encontrarnos juegos, sí, de, de skate mmm, Juegos, incluso había en su día Uno de grafitis Pero lo que era la representación y la reivindicación de la cultura urbana Y además la música eh, El hip hop y todo esto Como mensaje, ¿no? como acompañamiento Dentro de, de un juego, no es algo que nos ha visto nunca antes Y si sois amantes De toda esta cultura Y todo esto, está clarísimo que el juego va a llamar la atención y creo que ahí es el minuto de gloria. ¿Añadirías tú algo, Paul? No, o sea, al final es eso. Un juego de rap, es que no hay más. Bueno. ¡Hala, <risa> eso es antro, tío! <risa> lo, lo vamos oh, a bien. poner así como titular, ¿no? <risa> Vaya, tío. Te va, a, te va a coger Martí y Robert y verás tú. sí <risa> <risa> me van a matar, Bueno. Pues nada, para terminar, recordamos a los oyentes, Antro disponible próximamente, eh, a ser posible a finales de este año o principios del siguiente, para PlayStation 4 y PC. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, chicos, y os deseamos mucha suerte con el desarrollo y el lanzamiento. Vamos, Muchas gracias. Gracias.